En directo desde Murcia. Centésimo, octagésimo séptimo. Sí, sí. Centésimo, octagésimo. octavo. 188 días seguidos. Esto ya es para perder la cuenta. De protestas contra el muro del ave, que está partiendo la ciudad en dos, contra ese Armatoste que está ahí en medio, que es una pasarela, la pasarela de los peligros, la pasarela de la muerte. En contra también del paso del tren. El corredor del Mediterráneo, porque entre otras cosas transporta mercancías peligrosas y basta ya de transportar mercancías peligrosas por el centro de la ciudad. Y la gente lleva en Murcia más de seis meses, más de seis meses. Y aquí tenemos hoy, además, reunido a, a la familia, a los Baeza, les podemos llamar, ¿no? Porque aquí la cabeza visible, Charo Baeza, que vienen, La mayor parte son de el llano de Brujas y de Santiago el Mayor, ¿eh? Pero no,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 tenemos a Ana que este, y Juan te me ha separado aquí para allá corre con Juanico Ana venga con Juanico corre con Juanico venga lo primero vosotros que sabéis de aquí de esta revuelta de la huerta todos los días besos las vías venga vamos vamos venga un beso Juan venga, beso, Juan. venga, beso, Juan. venga el de cinco muro, no Ahí ¡Eh! estamos, ¡Eh! venga, bueno, vamos a ver, Charo, ¿qué se siente al estar aquí con toda tu familia luchando? Silio, por... ¿qué esta no me quiere ver, ¿A ver qué? ¡Ah! <risa> <Era un> beso, <risa> Madre mía, aquí. aquí, esto, esto no sabemos qué es, si es el pimiento o, o qué es lo que ¿eh? ¿Qué es lo que, lo que, lo el que tomamos? El amor en las vías, en las vías. Sí, el amor surge surge en, las vías. en las vías. En la en magia, la vía. magia de las vías, ¿eh? <risas> la magia de las vías. ¿Qué se siente, Charo, teniendo aquí a tu nieta, Lucía, a tu hija? Mira, mi hija nació en Santiago del Mayor. Y vienen a apoyar al barrio. Vienen a apoyar al barrio y a su abuela que está aquí todas las noches. Entonces dice, abuela, que hoy nos vamos a verte... ...a las vías y apoyarte... ...y apoyar a todos los vecinos... ...ya que de aquí del barrio... ...vienen muy pocos... ...vienen muy pocos del barrio... ...y yo le aconsejaría que viniera... ...que necesitamos más apoyo... ...porque el barrio parece que está durmiendo todavía... ...y mira que llevamos más de seis meses... ...o más, yo creo que ya... de familia desde dónde de Brujas... ...viven allí pero hoy han venido... ...a compartir este día con nosotros... Que no, que no, que no queremos muro, que, no, que no, que no, que no queremos muro, que no, que no, que no queremos eh. muro, que no, que no, que no queremos que no, que no, que no queremos muro, que no. Lucía, ¿tú qué le dirías a toda la gente joven de aquí? ¿Vale? Para que venga, para que venga. Sí, pero ¿por qué tienen que venir? A ver, ¿qué se pueden encontrar aquí? Por no, no, Pero Quiero decir, quiero decir, ella hoy, ella hoy está aquí con su familia, ¿no? ¿no? Esto es algo que sea aparte de que haga un poquito de frío, pero esto es algo terrible o realmente se puede venir aquí, se puede pasar bien, se puede hacer directos, se puede hacer momentos, se puede hacer todo. Todo. ¿Sí? Pero dile, dile, dile a la gente que venga. Dile lo que me dice a mí. Abuela, esto no, es de, no hay derecho a que nos pongan esto, lo que ha escrito tú en los dibujos. ¿Qué te va a pasar? Que no vas a poder pasar a ver a tu abuela. No vas a poder pasar a ver a su abuela. Es que eh, Lucía ha hecho un cómic que lo ha entregado en. para un concurso sí. en el centro escolar para... ¿Eh? No, no, a ver, es que, a ver. Es que, ¿sabes qué pasa? Charo, que nos tenemos que quitar un poquito de vergüenza para luchar contra tanto sinvergüenza. Pero claro, tú ya tienes. Eh, muy carismática, muy carismática. Entonces, ya. Enseguida. Y ella, cuando y ella, ella también. Pero claro, tú ya, la cama, el primer día no me haces caso. no. Hasta que. salga, que, que salga aquí. El primer día no me haces caso, ¿eh? Pero es que el segundo tampoco. No, ni el tercero, ni el cuarto. Es que pasa. Pas, Ahí sí, pero tardó tiempo en hacerme caso. Entonces, claro, Lucía también, ojo. Ya lo creo, es que ojo. ya esto... Pero esto viene aquí unos sí. cuantos días y ya enseguida agarra el micro es y no hace un Facebook Live perfectamente. Vecinos que nos hemos visto y buenos días y buenos días, ahora somos amigos de verdad. Porque esta lucha nos une. Entonces, eso de decirte hola todos los días aquí y abrazos, eso vale mucho. ...los paseos... ...los que trabajan aquí y allí... ...¿qué hacemos?... ...¿tirarnos media hora dando vueltas con el coche?... ...pues no puede ser... ...que no, que no queremos muro... ...¿y es complicadísimo conciliar... ...esta protesta con la vida familiar?... ...no es complicado... ...no, lo único que pasa es que... ...nosotros por el trabajo nuestro... ...trabajamos aquí y trabajamos justo... ...ahí de tres, ...y yo para de tres ...tengo que dar toda la vueltas entera ...para ir a trabajar... ...no lo veo justo... No lo veo justo. Y ahora sí, cuando pueda, te escapa y para acá. ¿Qué hacemos? Es que, es que hay que venir, hay que luchar. Aquí falta más gente todavía, hay que luchar por todo esto, hay que luchar. Es por el bien de todas, es por el bien de todo. Gente, Cecilio, muchas personas que pasaron el día que la pusieron y dice ¿y esto para qué? Digo, espera, espera un momento, eh, Lucía, haz una cosa. Ay, ay, ayúdame con la grabación, venga así me pongo yo para allá venga mira. aquí tiene esto para girar vamos a ver vamos a ver, mira aquí puede hacer así, así, así y así y poner el pie y sujetar, ¿vale? venga, vamos a ver espérate vamos a ver. venga, vamos a ver ¿Qué, ¿Qué quieres pasando? que te diga? Que la gente venía el día que la pusieron, a ver si me caigo por la no, bardosa. Cuidado. El día que la pusieron muchas personas que viven aquí y están viendo lo que estamos haciendo y decía que esto para qué era, que qué pasaba aquí, que eso para qué era. Y viven aquí toda la vida. Entonces necesitamos que venga más, más gente a apoyarnos. ¿Y ¿Qué le diría a la gente del barrio, Charo? ¿Qué le diría pues a la gente del los barrio. Ya lo están viendo? ¿Qué le diría para que venga? Pues animar si tuviéramos un poco de más apoyo y pudiéramos que esto no siguiera para adelante. Esto que no pudiera seguir para adelante. Yo te digo una cosa, puede ser que haya, haya personas, haya personas que de venir ahora le dé vergüenza porque diga, ¿cómo voy a ir ahora? a verle la cara a estos vecinos que yo he criticado o que yo me ha dado igual durante estos días y que tenga un poco de vergüenza ¿no? Tú le vas a echar en cara a alguien no, de aquí no, le va no, a echar no, en cara no, que nadie no nadie que vengan ya pero que mientras más tarde es peor es que es bien para todo el barrio que no, no, se no se es va, para no, no para el barrio nada. y que va se le va a decir algo nada más que necesitamos apoyo y que vengan los de Murcia ...que esto es parte de Murcia... Para semana, ...un abrazo... ¿verdad? ...claro, claro... ...y decirle bienvenido... Bueno! ...y a, a, a... que nos apoye... ...porque esto no puede ser... No! ...Cecilio de que, verdad te lo digo... ...hay que demostrar que Santiago el Mayor... ...es parte de Murcia... ...no es... Murcia ...no somos extranjeros... Culpa. ...ni somos... ...gente mala... ...como dicen que somos... ...porque nos dicen... ...somos gente pacífica... A ...la Mira, vista lo tiene... ...yo que pasa muchísimos años... ...en Barcelona... ...sí... ...y aquí yo soy del otro barrio... ¿Vale? Aquí os trata como trata en el resto de España a los catalanes. Parecéis que sois de somos, lo peor. Somos de ¿sabes? Peor. que sois para ellos sí. Gente antisistema, gente que está en contra de todo, que, ¿sabes? Que nada más que soy anti-PP. La mientras... imagen que se da en los otros barrios sí, sí. es como si fuesen los catalanes de Murcia. Y como si, ¿sabes? Pero en ese sentido de cómo la prensa trata a los catalanes, porque en Cataluña, pues como Murcia, hay gente de todas clases. O a ver si es que las la personas buenas están nada más que en un sitio y las malas estar no. nada más que en el otro. Gente buena que hace cosas buenas, gente buena que hace cosas malas, gente buena que a veces comete estupideces, gente mala que a veces hace cosas buenas, gente mala que casi siempre hace cosas malas. Hay de todo, hay de todo. Pero aquí en Murcia, aquí en Murcia, lo que cuando a mí, yo a veces vengo para acá, me dicen, Cecilio, ten cuidado. Oh, ten cuidado. Eso me dicen a mí desde ¿Eh? Sevilla y de muchos sitios que yo comparto. Porque la prensa, los, la prensa, los lo políticos quieren, quieren hacernos creer que, que todas las malos. personas que estamos aquí somos malas. Claro, y tú ves una fotografía con tanta policía y qué, y qué parece. Parece porque, que aquí. somos terroristas. Eso no. Claro, porque tenemos pensado que una persona. Si está con policía es porque algo malo ha hecho. Exacto. Hemos pensado eso. Y, y si no, cuando estuvieron con las metralletas. ¿Eh? ¿Eh? Si no, cuando estuvieron ¿Pero con las qué? metralletas. ¿Te acuerdas de eh, esa imagen? Eh, ah, esa esa imagen ves. a los críos no okay. se le olvidará nunca. Y los, críos, y los críos que no querían o sea, ni pasar. Ni querían pasar porque estaban asustados de ver las metralletas. Mamá, que yo no, que yo Cuando salían del instituto, eso fue un caos. Eso fue un caos. Los vídeos los hay por ahí. Los críos en el suelo, esto esto es indigno de las críos lo que están pasando. Ellos sabrán, ellos sabrán qué es lo que se pensarán de nosotros para que vengan con, con, con metralletas. Lucía, si hay comentarios de la gente que quieras compartir, me lo dices y, y los escuchamos. ¿eh? Que Ahora los comentarios yo no los leo, pero ahí está David y Lucía que están haciendo de cámara y leyendo vuestros comentarios y viendo vuestros corazoncitos. Si hay alguna pregunta, un comentario que, que queréis destacar, lo ahora, comentan, lo comentan. Lo comentamos, ¿vale? Pues hay que animar a la gente de estos barrios, de lo, del barrio del progreso, de, del barrio de. de de Si es que todos los garras, es... los venía más gente de por ahí, de los pueblos, que ahora. ahora porque no venían no. hasta del Parmar, porque sé yo que venía un familiar. hasta mío. de Habanilla. Sí de, sí, de Alcantarilla han alcantarilla, venido, ya. pero mira, esto le influye mucho a Barrio ah, Más. Y, y Barrio más. más viene muy poca gente. Han venido antes personas, antes, pero ahora no antes, se ve casi a nadie. Solo los cuatro antes, que estamos antes, aquí. Antes, mucha más gente que viene ahora. Claro. Que han dejado porque tienen venir. miedo porque dicen que antes, somos. Yo te digo una cosa. Mataos, yo. Cada día que pasa, cada día que pasa, y que ciertos políticos hacen unas declaraciones y con las imágenes de la metralleta, que era para, la imagen del, del, de la policía con sus fusiles, para hablar más preciso, era para atemorizar a la gente del claro, otro barrio. Claro. Porque luego a mí cuando me dicen que vengo para acá... Me dicen, cuidado, ¿eh? Claro. Y además que vas con tu hermano Digo, es lo que tengo que tener cuidado de que mi, mi hermano no coma mucho bocadillo. <risas> es lo único que tengo que tener cuidado. Porque la gente... a que estará, no se molestá, estará comiendo. ¿Cómo somos la gente de solidaria? aquí, solidaria? Muy solidaria. Bocadillos para tu hermano, para que se Álvaro, presente y, le dan... Con pelotas, eso, te... eso, eso, eso es lo malo la convivencia que tenemos aquí. Irnos cenando a casa, que es hasta nos llevan... ...que sí, no pasamos sí, frío... Sí, aquí se echa buen rato... ...aquí... ...claro... ...aquí, mira... ¿Eh? ...y más cuando vienen también los músicos y todo se echan. Muy buen rato... ...aquí, Patu, una de las cosas... ...una de las cosas que nos vamos, nos vamos siendo mejores personas... ...porque le cogemos cariño al ser humano... ...estamos en casa y vemos noticias y comentarios... ...y agarramos asco al ser humano... ...nos, nos volvemos misántropos... ...y aquí en cambio nos vemos más solidarios... ...más filántropos... ...le, le cogemos admiración y cariño a nuestros vecinos... Entonces, venir a las vía te vuelve mejor persona. Sí. Peor es difícil, que uno se vaya peor. Entonces, efectos secundarios no hay. Hay que venir. Claro. Ya, te, venir? ya te he dicho yo que personas de saludarla buenos días, ahora nos damos abrazos. Hombre, que has venido esta noche, que creí que no iba a venir. Hombre, hace frío. Pues aquí estamos. Ahora, yo estoy seguro, que es más difícil, sentirse solo, sentirse sola en la calle que en la que... O sea, en, en, la ...en la calle que en la casa... ...es más fácil estar en la calle... ...y sentirse acompañado... ...que no estando uno en su, en su casa... Yo muchas veces tengo poca gana de venirme... ...y se viene Juan... <risa> ...y después de que está de aquí... ...pillo y me vengo... ...después... ...claro, porque Anoche, que estás ...y parece que te pinchan. Y, ...y parece que no estoy a gusto de quedarme... ...y me vengo, claro que me vengo... La noche. ...y esto a que da vida esto. ...da vida, claro que da... da ...hombre, la unión que, que ha, ha habido aquí... ...de toda la gente, lo que pasa es que se están enfriando... ¿no? ...esto tendría que degradar en la declaración de la renta... ...y tanto, ...estamos, ¿y tanto? estamos gastando menos dinero estamos gastando en la sanidad médico, pública... Más. ...y mientras que estamos aquí no estamos gastando luz ni nada en la casa... Ni, estamos ni tampoco... <risa> estamos calor humano ahora... <risa> ...ay por Dios... Eh, ...y cuánto se sonríe aquí, porque decimos de protestar... ...pero esto no es gente... ...aquí no, cabre, cabreada... ...aquí la indignación... ...con cánticos, con bailes... ...con sonrisas... No... En la noche que pusieron esto de madrugada y al hay que otro día si se nos cayó se el alma al suelo, mira, Cecilio. Se te, te, te, te cae el alma te voy te voy al suelo y todo el mundo con las lágrimas en los ojos. de ver digo, Tanto tiempo que estamos aquí, quiero, aquí quiero que y la gente lo sorda que están. Estos políticos están sordos, no le hacen caso al pueblo. Y el pueblo... Es lo que está, pasa ahí, punto, van a lo suyo y punto. Pero si fueran ellos los que estuvieran aquí, sería otra cosa. Claro, ellos se quedan en el mejor sitio. Hablo allí? ¿Para allá? Para todo es bueno. Hacer todo lo que Eso Creo que la frase es de Góngora, que decía que entre el honor y el dinero, lo segundo es lo primero. Eso es lo que les pasa a ellos. Claro, el dinerito. ¿Dónde están los dineritos que había pasado a El 2006, que se gastaron más de 200 millones. Ahora en los juguetes de entierro las sardinas, en la, estas que me van a sacar ellos. Había una, una manifestación para las pensiones y por ahí de fiesta en una procesión de ¿Vete no, no, sí, qué? Sí, ahora todos los días en Murcia están vestidos de esto de sardinero, todos borrachos por ahí tirados. ¿Y es así? Para eso no, pa eso no, falta. Falta, eso no falta, para eso no para falta eso no dinero. Falta. Para todas esas cosas no falta, falta para, para hacer lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer aquí no mira como dice hoy en el facebook he leído yo en el whatsapp no sé que tanta policía aquí para qué? se están aprovechando en robando casas porque como saben que están todos aquí y aquí estamos pacíficamente y mucha y mucha gente robando en las casas porque la policía está aquí no está donde tienen que estar así que que esta gente vecina tuya de toda la vida esto es toda la vida sí. si están todos los días aquí en mi casa como como nos es vecina el viernes pasado ahí hizo 50 es? años que estamos casados y vivimos ahí lo que estás casado pero dónde está Pepe con Pepe ahí lo tienes Pepe, detrás que es que parece que es que aquí tenemos jaleo montado Pepe <risa> Estoy dejando, a ver si se no, ahí. no no no es eh, eh, Juan Juan es de, de Ana, ¿eh? A ver, no, no hagamos el cambio. Pepe de Charo, ¿eh? Venga, pregunta, dime. No, no, 50 años casados, dice. Sí, claro, el día 50 9, años. Que ya los 50 años. Y el viernes a, a correr por Murcia. Y el alcalde os, os, va, os va a regalar un muro y una pasarela. Por, por, por, es por, el aniversario por... de las bodas de Uru. ¿Eh? Una es el boda... que lo ha... no han hecho. Esto ya lo trajeron los reyes la otra noche. La gente pide besos. Okay, Pepe, Pepe, Charo. Venga, los yo sujeto. ¡Ascúchame, a pie! Venga, es que no vamos! Venga. vamos! bien. vamos! bien, vamos! fuerte. vamos! venga. vamos! Un vamos! Un beso de la huerta. De la Un huerta. beso de la huerta, venga, vamos. Claro, claro. venga, allá, que vamos. Me ve todo el mundo. Pero claro que sí, venga, venga ahí. Que me ve todo el mundo. Hay que ver, eh, ¿eh? No puede ser, 50 eh. años. Claro, 50 años. Que vivimos enfrente uno de otro, en eh, 50 años. Todos los días, personas Lo que no días. haga la tele no lo hace nadie. No, no, es que esto es, esto, lo que es tú la magia la de, tú, de las vías. Lo que tú no hagas, es la no, magia no de las vías. Esto es la magia de las vías, Pepe. Esto es una vergüenza, Cecilia. ¿Y esto que está haciendo aquí es una vergüenza? Esto es una vergüenza. Ya fuera de broma. No, no, no, no. Esto es una vergüenza para toda la vida ya. Y a ellos que son los principales no les dan ni Chipa, No tienen vergüenza. Todo por el egoísmo del dinero, ¿Por no. Porque esto es un crimen de lo más grande que se puede hacer. Esto es peor que la guerra esa de Bosnia. A ver, peor todavía. Cortar aquí una cantidad de pueblos grandes que tienen que entrar para Murcia todos los días y a los colegios y al trabajo y echarlos por otros sitios que van a armar el tapón. Eh, eh, ...en la carretera que vayan, eso es... Una ¿Y, por, de... ¿Y por dónde pasa la ambulancia? ¿Por dónde pasa los bomberos cuando haya una desgracia? Ah, pues voy a ver tú... La, la, vuelta... gente, la gente, por ejemplo, había aquí gente que me decía, gente mayor que me decía... ...y cuando yo voy al médico que tengo que ir en taxi... ...ahora tendré que, que, que pagarle 20 o 30 euros para que dé un rodeo... ...para ir a un taxi que me llevaba antes sí, sí, por 5 o 6 euros aquí recto esto tiene al hospital... 40.000 complicaciones, Cecilio, que no se quieren dar cuenta... ...por la hidronía, como te he dicho, del dinero... ...de recoger los beneficios que le dan las empresas... ...ese es su objetivo... ...no mirar el daño que están haciendo... ...y eso como un crimen... ...se puede cortar, dar la categoría de, de eso... ...no tienen ni chispa de vergüenza... ...ninguno de los que son... ...así te lo digo... Bueno Pepe, pues aquí hay que estar luchando... ...no, no que y, haga falta, y, ¿eh? y si sigue hablando es para encarnizarte más... ...mientras que ellos están tranquilos en su ¿verdad? casa... Sí. ...eso es, en mi tierra, abuso de poder... Así es. ...y lo que hay que tener es un par de cojones... ...y venir aquí a dar la cara... Y veis cómo está su pueblo y su tierra. No me se merecen la pena ser murciano Ninguno de ellos. ¿Está claro? Así es como lo pienso yo. No se, no se defiende Murcia yendo a la condomina. Se defiende no, no, Murcia no, no. viniendo aquí. Y estando en su casa... Pegado, estando en la condomina y luego aquí. Estando en su casa pegado ahora al brasero, tampoco, tampoco. Tienen que estar aquí dando la cara. Como buen murciano. Y cualquier día es... Bueno para venir, no se le va a echar en cara nunca no. día. se le va a decir bienvenido, pero se le va no a decir venido, te hemos echado de menos, pero no han venido nunca, Cecilio. y tienen que venir, nunca, y tienen pero que venir, venir. todos, debe, debe. deben venir, es su obligación, no, tienen, deben de venir. no importa, nunca es tarde si empiezas ahora, sí, sí, no. Dice es que, una cantante. Es que, es que ya en este tramo que estamos lo que tienen ya es más miedo que otra cosa. Exactamente. Más miedo que otra cosa. Porque sabe que los van a buchear, si no todo, uno que otro se le va a escapar la lengua. Los que no han cojones de hacerlo desde el primer momento, que es cuando tiene. Yo por eso digo, yo por eso digo que al final lo que tenemos que hacer ahí es comprensivo y comprender que no todo el mundo, no todo el mundo se puede incorporar al carro en el mismo momento. ¿Sabes? El bueno. tren tiene diferentes paradas por el recorrido. Y en este tren, en este viaje que tenemos aquí, de 188 paradas, y en las que nos quedan, se pueden subir. ...quien quiera en la siguiente, camino, que venga, que, que venga... Como, como su objetivo es que ellos han buscado... ...que quieren tener, como es la política... ...como tal, te entra la obligación de muchas cosas... ...que tienes que hacer, y esta es una de ellas, está claro... ...y si no se hace era porque eres un desvergonzado... ...y no quiere a tu pueblo... ...y a veces también por miedo, por muchas cosas... ...pero, pero hombre, hay que miedo, si tú apoyas aquí. desde el primer día... ...y como tú dices, no todos los días, una vez a la semana... ...pero has visto que han venido y que dan la cara... No, que no han sido capaces de venir nunca, nunca, en todos los años que tienen. Y sin embargo ellos han estado en manifestaciones, de otras circunstancias, que han estado diciendo que sí, apoyando esto. y ahora ¿A quién te refieres? Este y ahora se, pues, me refiero, por ejemplo, al alcalde. Vale. Y cuando venía por aquí buscando las elecciones para que lo votaran, y venía al mercado repartiendo encendedores y todo eso, la vez venía buscando para que lo votaran. Ahora va a buscarlo y no lo encuentra. El alcalde, la manifestación de 2015 iba a ir con la pancarta sí, así, es. ¿eh? Cámara estaba al lado, Soterramiento sí, sí, eh, sí, eh, sí, sí, sí, sí, ya, sí, así. Eso. Qué, Qué eso? bonito es practicar eh, el vocabulario donde hay gente que son de tu mismo partido y que no tienes quien te contradiga, como ha hecho Rajoy hoy, eh, Dentro de un salón donde todos son afiliados. Eso es muy bonito. Hay que dar la cara donde haya pero, gente. Pero, Pepe, aquí hay muchos votantes del Partido Popular que sí. precisamente dice, como yo te he votado, tienes que escucharme. Aquí hay mucha gente que vota Partido Popular, pero no, lo, pero no le quiere no escuchar. No escuchan. Para mí, para mí, la política es el oficio más asqueroso que existe encima de la tierra. Y el que lo coge no te digo nada. ¿Está claro? Porque pues hay que ser consciente de lo que estás diciendo y de lo que estás haciendo. Que macho tiene un oficio. Entonces, Pepe, a los vecinos que vengan, a eso se les acoge perfectamente. Sí, no hay sí, sí, problema. a todo el mundo. A todo, a todo el mundo, claro. ¿Y, y, los, y los políticos tendrían que, que venir? Deberían de venir. Y dar deberían, la cara, ¿no? y dar la cara, claro que sí. Así es como lo pienso yo. Está Pero claro. claro. ...no tirar la piedra y después contar el brazo... ...así que ellos que hagan lo que quieran... ...en su conciencia van lo que van a hacer... ...en su conciencia es posible que algún día... algunos si es que tiene un poco de conciencia... ...se le caiga a la cara de vergüenza... ...de ver lo que están consintiendo... ...es que cada vez que miras para allá se te cae el alma... Sí, se, ...se te cae, cae yo, el alma... ...yo cuando miro para allá me la deo ...automáticamente me la deo porque me da aprensión ...no nos hacemos a eso ¿eh? ...es que no nos vamos a acostumbrar en la vida... Porque yo al fin y al cabo ahora mismo lo corro todo y puedo decir pues si tengo que entrar para allá, si no entro por aquí, entro pero pero ahí pensáis mucha gente mayor que hay, que esto es la vida de ellos, y el instituto, la gente que viene, y todas esas cosas así. Esto es una desvergüenza total, es mi opinión. Muy bien, Pepe, está claro, eh. No, no, es que ¿Eh? ...y además te voy a decir una cosa, si sigues hablando te enciendes, y ya lo, lo que estás haciendo es, es, es lo luego, luego insultar Pero es que, y... pero es que lo que uno no puede hacer es protestar susurrando. ¿Y, y, que, pidiendo... y que es lógico, es lógico que uno se indigne. Se está se pidiendo una cosa no, justa y está viendo que no te escuchan. ¿Qué clase de ciudadanos somos? Para pagar impuestos y todo eso sí, ¿no? Y si no pagas cuando llega el plazo, hasta luego te ponen recargo. ¿Y esto no tienen cojones de venir aquí a dar la cara? Hombre, por Dios, eso es vergonzoso. Eso es para mí vergonzoso. No, no, para eso sí pero claro, pero eso bebé, es porque tú tienes vergüenza. Si fuera un sinvergüenza no te pasaría lo eso. Digo lo, claro, claro. lo digo como no, lo pienso. Lo digo como lo pienso. Y creo que no ofenda claro. a nadie, pero que digo que su obligación desde el primer día, y si no todos los días por lo menos una vez a la semana, tenían que haber estado aquí con los del pueblo, apoyarlos y ayudarlos. Pero no ese es su idea y su interés. Pienso que su interés fíjate, es recoger las perras que. Fíjate que, que eh, primero hace un día así decía el gobierno. ...que esto iba a estar abierto hasta el 2019... Sí. ...el paso a nivel... ...luego dicen, que Adif dice... ...que esto lo van a cerrar en nada de tiempo... ...es decir, diga lo que diga es mentira... ...no se sabe, aquí cualquier día... ...te despiertas y tienes el muro atravesado. Ocilio, pero si aquí ha habido tiempo para todo... ...¿qué prisa tienen ahora... ...con un negocio que no es rentable... ...con un AVE de Alicante, Murcia, Murcia, Alicante... ...que eso no es rentable... ...¿qué negocio llevan con ese? ...para mí que el negocio que llevan es los intereses los intereses que perran de las perras de las empresas que le están dando, porque no es rentable. Un negocio de, de, bueno, de un ave de Murcia, Alicante, pues si dijeras que llega aquí y sigue para Madrid, dirías, bueno, pero Alicante, Murcia, Murcia, Madrid, un ave no es rentable, sí. con lo que vale un ave. Para ir a Madrid tener que pasar por Alicante. Claro. Y mira que ya hace tiempo Rajoy comentaba de que iba el ave a pasar por Cieza y claro. Resto. Lo ha cumplido. Lo no. Ha cumplido, y pues no, no pasa por las Baleares porque está el Mediterráneo claro que si no si iba por las Baleares pues no si ha, cum no, pues no ha cumplido no ha cumplido lo que dijo y lo que prometió ¿eh? es muy bonito pregonar de esa manera hay que tener la cara muy dura para estar pregonando una cosa que sabes que estás pensando lo contrario a ver hay que tener mucho estómago para eso muy bien, Pepe eso es política eso es la política pues nada aquí tenemos Ana dice que le ha parecido bien no cómo habla hombre lo digo no, como lo siento, creo, de y de creo que no a nadie. Pero no, la dignidad, esto, la dignidad... Mucho más correcto de lo que no uno incluso deb debería ser, viendo lo que se ve y sufriendo lo que se sufre padeciendo ¿Cómo? lo que se padece. Como somos lo que somos, pues van a hacer con nosotros lo que les dé la gana. En su conciencia va. ¿Qué voy a vender? Yo mi casa después de 50 años viví ahí, la voy a vender por dos duros porque cuatro no me van a dar y le voy a comprar uno a ellos que valen 20... ...que tienen muchos pisos vacíos... ...y los y quieren vender. vender... ...entonces yo me quiero ir de aquí... ...porque esto va a ser... ...la caraba con todas las cosas... ...que se oyen... ...y esto no se puede convertir en un gueto... ...necesitamos la dignidad que hemos tenido... ...de aquí atrás... ...muchos años... ...un barrio humilde... ...pero digno... Hacer, ...un barrio humilde esto, pero bien digno... hecho, tiempo han tenido... ...y tienen todavía si quisieran... ...pero han tenido de sobra para hacerlo bien hecho... ...y no con tanta prisa como llevan... ...no sé a dónde les va a llegar esa prisa... ...los intereses, muchos intereses... Bueno, pues nada. ...pero tiempo han tenido de sobra... ...para hacerlo bien... ...¿qué ocultará el gato cuando remueve la tierra? Eh? Oye bueno, a ver, lo que cagan... ¿La ¿La pasarán, mierda, la eh? mierda... ...alguna mierda que otra... ...¿cuánto ¿Eh? tendrán... ...tan fácil como era haber parado en Beniel... ...y habían empresas de autobuses que iban allí a coger y a llevar a la gente... ...y haber parado el tren... ya haber empezado a acabar de allí para acá... ...como tienen que lo hacer los tiempos... hacerlo bien hecho... Bien hecho. ...pero esto, esto lleva a otros objetivos más grandes... ...para objeto, ellos... ...bueno bebé ah, sí. pues... ...que hagan, hagan lo que quieran Cecilia. Eh, ...pues mira, aquí con tu, con tu nieta a la cámara... ...a la cámara, ...la nieta, ¿eh? nieta Lucía... ...claro... <risa> a ...vamos a ver lo que le han dicho... ...a eso, eso han hecho el viaje... ¿Eh? ¿A que sí? Claro que sí, para estar con su abuelo, con su abuela y sentirse bien orgullosa de que su familia, Están fuera de aquí, pero están apoyando todas las noches. Sí, sí, por Perico están ahí todo el tiempo. Con y sus cosas. Así es. Compartiendo todo. familia bien baja. Vamos a preguntarle qué es lo que han dicho... A ver, comentarios. ¿Qué han dicho del abuelo y de la abuela? ¿Ha habido comentarios de cómo hablaban? Sí, sí. ¿Sí? Han puesto gracias ¿Eh? Gracias Pepe. Pepe. Pepe nos representa, dicen. Pepe nos representa. Gracias, Pepe. Bueno, desde luego yo creo que ha hablado bastante bien, lo ha dejado todo sí, sí, sí. bien claro. ¿eh? Dice, valente periodista, ¿no? Aquí soy uno más del pueblo. Francis, saludos Marcos. Bueno, pues aquí hoy que tenemos a la familia Baeza, ¿no? Porque, ¿eh? Muchas gracias. ¿Eh? Y, y ahora, a sus vecinos trabajo que ya no, no, te hemos entretenido no, no, no. Yo, yo aquí pongo una Obvio ventanita, una ventanita al física, pueblo pero tenemos que ser la gente que contamos la realidad a la gente, Hombre, y esto de, es así y me y aquí me pedí el micrófono tenéis el micrófono, me pedí la cámara la cámara, esto es así Como esto divertido. es así ¿eh? y divertido. a seguir luchando contra el muro Gracias. venga Charo hasta luego, gente. Pasárselo por ahí. Ahí. Bueno, pues aquí seguimos. Gracias, Pepe, a ti siempre. Mañana 189. Hemos cambiado el calendario, ¿eh? Ahora el calendario es por los números a las vías. El calendario a las vías. Tenemos, tenemos el calendario a las vías. Bueno, José Luis, de momento no. ...pero vamos a estar aquí todavía un rato retransmitiendo... ...a ver lo que... ...lo que sucede... ...a ver lo que sucede... Uh -huh. ...venga, pues ahora cuando eso nos da un toque... ...venga, Venga si eso... ...tengo el teléfono... El teléfono sí, sí, sí, sí. ...si uno ve ves por aquí nos da un toque... ...de acuerdo... ¿Vale? ...venga Antonia... ...que sin ningún compromiso te llevamos, pues nada. Nada, eh, fijaos aquí los vecinos solidarios... ...que se ofrece a llevarme como siempre... ...a casa, a mi hermanico y a mí... ...no, pues no hay no hay Pero problema... No no, no, vamos a estar aquí mientras tanto acompañando en este día 188 de protesta aquí tenemos a la orgullosa abuelita de Adriana con ¿eh? pues la tía también Susana bueno, aquí ya somos una gran familia somos familias dentro de familias. somos grandes familias que aquí nos reunimos en las vías, porque no queremos muros, no queremos que la ciudad la aparta. ¿Qué pasa? ¿Se nos esconde? Eso de momento, luego ya se le parecerá a la abuela. Eso va creciendo. ¿Eh? Eso... ¿Eh? Se nos esconde Adriana, ¿Eh? pero... Y bueno, mañana, mañana es festivo en Murcia, el 19 de marzo, San José, llevan dos días sin obrar, no sabemos, pero claro, aquí nunca se sabe, aquí la presencia policial es bastante elevada, eh, bastante numerosa cada noche, incluso al salir, y no sabemos si, eh, bueno, pues mañana, es decir, a partir de las 12 van a continuar trabajando. En la pasarela, en el muro, hasta mañana, Maricarme. El caso es que aquí los vecinos duermen en una situación, o intentan dormir en una situación que no se sabe si. Venga, ¿dónde vais? Aquí en la churrería. Ah, que Hoy es noche de eso. ¿Ah, sí? Hoy es noche de tomar churro con chocolate. ¿Y eso por qué? Bueno, yo me he enterado No, de San José, la víspera de San José. ¿Es Claro, ¿toda la vida? es que yo en eres... sí pero en esas cosas ya no, me, me con quedé un con poquito ah, mira yo a mí sabes qué me encantaba y me encanta el día de la Pascua la Mona que se celebra en, en Barcelona es festivo claro. aquí también sí pero yo tardé... no el, el, el lunes en algunos pueblos sí ah, sí. ah vale en la, en, la Molina, en la capital no sí, en Molina sí Antonio, se, Antonio, se celebra Antonio, la Mona La, la mona, pues claro, se me había olvidado encender esto, dar, dar las luces. No, pues allí el, el día de la mona me encanta porque más allí la mona es chocolate. Claro, y eso ya me. Claro, me, me, con, me huevo. con huevo, exactamente. que la regalan los padrinos a los, a los ahijados. La policía, nos pisar. la policía ya quiere ladearse, que ya considera que se ha acabado la fiesta. Venga. Aquí estamos retransmitiendo este día 188. Bueno, vamos a tomar un churro. Venga, ahora... Igual acompaño yo también un, un ratico. Igual yo también acompaño. Bueno, venga. ¿Dónde está la churrería esa? Ah, vale, vale, sí, sí, ya sé dónde dice. Mira, este ya... ¿eh? ¿Quién me dice? ¿Quién es...? ha puesto una sonrisa. Quieren churros. Vamos a ver si se enfoca. Mira, eh Jesús, pero es que te gustan los churros Le hemos mencionado sí. los churros pues venga, vamos a comer churros ¿Eh? Mira, mira, mira, pues venga, tira Ahora voy yo para allá, ahora voy yo Venga, venga. Madre mía, le han mencionado los churros vamos, Y ya mañana. Mañana. Carmen sí. oh, no, que estoy Que no me va a pillar, me va a la primera cu Cuídate que hace frío, Carmen Sí que hace frío, mira, me he traído la manta eso sí que es verdad. Demasiado estamos aguantando. Eh, hoy, hoy cuidado, eh, hoy, ¿eh? Sí, hoy sí. Y aquí aguantando. Sí, no, señor. 188 días. Sí, tarde. señor. Sí que es verdad. Tremendo. Anda, que a mí me van a llevar bien... Yo dije, bien, yo dije antes de Navidad que tenemos que montar una peña huertana aquí... Que o sea, una barraca, sí. la barraca del, del muro. Vale. Y mira, o sea, al final hemos sí, llegado. Sí, señor, sí, señor. Llegado, y que eh? vamos, y que vamos por las barracas. Vamos a llegar, pero el... vamos a llegar para la fiesta Pero la época eh? viene al pesebre de, la, de las vacas. ¿Qué pesebre de las vacas? Ahí está, Ahí está. sí. <risa> Allá arriba, la pasarela. En la pasarela. Hay que venir por la noche para que no se, no se vea mejor, ¿eh? El pesebre de las vacas, dice. Es, que es Parece un comedor de, de las... Un de esas de las vacas. Un, un comedero de las vacas, de, de, la vaca, de, de las cabras, es verdad. Es que no lo ve. Cosas más feas han puesto, madre mía. Más feas, más horrible La haya puesto, quien la haya puesto, y la haya hecho, quien la haya hecho. Eso es feísimo. Eso es... Es feísimo, está horrible. Yo creo que Carmen lo dice bien claro. Carmen, dilo otra vez. Feísimo y horrible. ¿Eh? Yo creo que Carmen lo dice... Lo dice. El comedero, ese que le echan el pienso a los a lo, a lo ganados. Ahí está. Sí, sí, sí, ¿eh? Es que no me escondo para decirlo, es que no lo ve. Una asquerosidad. que Hablando Carmen con Andrés, que ya me diréis a mí luego, eh, están haciendo un, un plan de, de accesibilidad municipal en el ayuntamiento, me podéis decir, ese plan de accesibilidad municipal, si poner muros, poner pasarelas, eso es añadir accesibilidad al municipio. Porque cuando el ascensor falle, ¿qué? Luego no es lo mismo un ascensor, cuando funcione, uno que no es lo mismo un, un ascensor que cruzar la calle. Eh, saludos, Mari. Otra, que cuando el ascensor falle, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con, con Andrés, por ejemplo? Luego, la pasarela esa, esa pasarela, ya hay imágenes de otros lugares que cuando llueve se queda asquerosísimo. Por no hablar que está encima de una acequia y que es muy probable que, se, que esa pasarela pues provoque daños vez daño, porque la altura que tiene impresiona. Una caída, un, un derrumbe. Saludos Charo, ahora antes en, en directo y ahora aquí. Saludos Charo. Es que, ¿es o no es para luchar? La gente que presuma de patrullismo murciano, ¿dónde está? ¿Dónde está? Yo le he hecho de menos. ¿Patriotismo? ¿Dónde estás? Es decir, divide en tu ciudad ¿Y tú dónde estás? ¿Dónde estás? A mí hay veces que me dicen a mí hay veces que me dice, Cecilio, que tengáis suerte. Vamos a ver. ¿Que tengáis suerte? ¿Suerte de qué? ¿Esto que ¿Es una lotería? ¿Y me lo dice a mí? Pero si yo puedo, si yo estoy implicado como, como puede estarlo cualquiera de las personas que me lo dicen, porque son personas de los otros barrios. ¿Cómo que tengas suerte? Que tengas suerte tú también. Es que el muro es, es, es algo. ¿Solamente para unos? El muro es para todos. ¡Suerte! Y el problema es que no lo puedo decir nada a estas personas... ...porque además me lo dicen como la intención. Me dicen que, que, que tenga suerte y me lo dicen como la intención. no Pero suerte no. Esto no es cuestión de suerte. Esto es cuestión de dignidad. Esto es cuestión de luchar. Esto es cuestión de luchar. Tener una ciudad partida es una vergüenza. Es una vergüenza. En el 2018... Y luego, lo que sí también habrá partido es que habrán personas que lucharon y personas que no lucharon. Tú puedes decidir ser de las personas que lucharon o de las personas que no lucharon. Podrán ganar, podrán derrotarte, pero si no luchas, te has derrotado a ti mismo, te has derrotado a ti misma. No luchar es la peor derrota, es la derrota de la, de la persona que luego le costará volver a mirarse a la cara. A menos que sea una persona sin vergüenza, que esté encantada de conocerse, con ciertos rasgos narcisistas, que se, estará deseando verse. Pero aquí hay que hablar claro, sí, sí, hay que hablar claro. El muro parte de la ciudad. Pero el muro también divide a la gente que lucha de la gente que no lucha. De la gente que vence a la gente a la gente que ni siquiera luchó ni acompañó a los vencedores. O si se derrota, de la gente derrotada a la gente que se derrotó a sí mismo, Que se derrotó a sí misma. La peor derrota es la que tienes contigo. Esa es la peor derrota. Esa, lo estoy mostrando aquí, pero me cuesta mirar la pantalla, ¿eh? Miro los comentarios. Lo muestro para que se vea un poco, pues, este... Esta desgracia. Ahora mismo se puede comprobar lo fácil que es cruzar la calle si no hubiera paso a nivel, porque la barrera está en subida. Se puede comprobar lo grave que es si hubiera muro y hubiese que cruzar la pasarela se puede comprobar todo eso, 30 años para que la gente pudiera cruzar libremente esta calle, 30 años de lucha, para que pongan un muro, 30 años para que pueda pasar esto, que llegas un coche y cruzas la calle, que las personas pues como estas que acaban de, de cruzar, así, y no tienen que esperar trenes, no tienen que esperar que aquí cuando para los trenes, o sea, cuando pasan los trenes, se detiene la gente, se detienen los coches, aumenta muchísimo la contaminación, tienes que estar esperando, con toda la contaminación que está echando los coches, y ahí pues tres, cuatro, cinco, diez, 15 minutos, lo que sea. Y encima ahora, además ahora, quita el paso a nivel que ya es una desgracia, y ponen un muro, y te pone a la gente una pasarela. Pues habrá personas, habrá personas que podrán decir que lucharon para que eso no hubiera. Habrá personas que, que podrán decir que lucharon y otras que no. Buenas, Mariola. Buenas, Mariola. Eh, ¿Carlos? Carlos, ¿no? No, digo yo que digo para... Por si me equivoco de, lo, de los nombres, que ya me lo voy aprendiendo. Carlos, ¿no? ¿Quién? Yo. José María. José María, ¿eh? Me equivocaba. Es que equivocarlo, digo, me estoy equivocando. Eso es. A como yo sabía. Por eso he hecho así un gesto así. Con cuidado. Con cuidado. No, no, pues me lo quiero aprender. Me lo quiero aprender. Porque a ver, estoy aquí todos los días. Y Mariola, pues no es Mariolo, me han dicho hola, esa es buena. Esa es buena. Claro, José Mariolo. Mariolo. Tiene, claro, claro. Mariola, cuidado Mariola. Con la madre de la Luchadora bien. como con mucho luchador aquí. ¿eh? Sí, Estoy comentando aquí que llegará un momento que, tanto si ponen muro como si no, el muro, aparte de, de, de dividir la ciudad, divide entre los que lucharon y los que no lucharon. Sí, claro. claro. claro evidentemente. Que una cosa es que nos derroten por luchar y otra cosa es derrotarse a sí mismo. ...por no haber luchado... No haber eso luchado. es lo peor... Eso es peor, ¿eh? Porque eso al final te, te crea frustración sí, porque, porque... nosotros al fin y al cabo... Mmm, ...lo habremos intentado, podremos decir que lo hemos intentado... Ahí está... Bueno, lo que pasa no es, es que... Lo hemos conseguido... Vale... Yo lo que pienso luego es que si esto se es, Porque esto, bueno, esto está aquí... ...no sabemos cómo va a terminar... ...pero me refiero que si la gente que luego tenga que subir... ...y bajar y, y o sea, y ver esta barbaridad que están haciendo aquí... Luego serán los primeros que se quejen los que no han luchado nada. Y eso es lo triste al final. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Nosotros haremos lo que, lo que podamos hacer y Por lo que es oportuno. Sí, y luchar claro. hasta el final y hasta. Sí. ni más ni menos. Y esto es y lo, que no es, lo que no nos podrán quitar es la todo esto, no, la dignidad y luego toda la solidaridad que hemos aprendido aquí. Sí. ¿Nos hemos hecho más filántropos? Eso sí. Claro. ¿Sí o no? Y sí, uno claro. ve la tele y le coge asco a la humanidad. Y en <risa> cambio está aquí y dice, pues si la gente que, que piensa diferente a mí, es maja. Si, si, la, si la gente que, que está mirada es maja. Pero, bueno, María José María. Bueno, pues nada. Vamos a cortar así, y bueno. mañana 189 días. Uf, vaya madre mía. Yo dije, ya hacer una barraca. Sí. Eh, antes de Navidad y me llamaban exagerado. Y fíjate, no, no, sí, sí, podríamos sí. tener... No, no, claro. Pues todavía que... se podría Mira, hacer. La barbacoa está arriba ya puesta. Se, se podría hacer, ¿eh? La... Arriba ya tenemos puesta la barbacoa. Sí, sí, vamos pero escúchame. ¿Qué me dices? ¿eh? Perfectamente se puede hacer. ¿Y eh, por qué lo no viste cuando la pusieron con la grúa? Cuatro cables. Digo, tío, lo estaba viendo en casa, que lo estaba retamidiendo sí. Miguel. Sí. Canario. ¿eh? Canario. Nosotros estábamos aquí. Es que... Digo, hostia, yo no, no pude, ¿eh? Uh, lloraba. O sea, eh fue, fue terrible. Aquí hubo tensión, ¿eh? Hubo tensión porque una fue terrible. Indignación increíble, increíble. Y está ahí delante de, de, yo, de, de yo yo suspensión. miro y, y la vista se me la vea Automáticamente. Porque es que es indignante. Es indignante. Es indignante. <risa> Escuchamos pues lo que tú deberías de pintar, que tú <risa> vives aquí. Ni en el <risa> ahí, ahí. Bueno. Pues eso es lo que hay. Se ríe ¿eh? y se ríe. Se ríe. No, ha sido se no se ha visto la cámara pero no se ha podido escuchar, ¿no? Que, no, eh, se escucha ha escuchado. Un y, y, vecino que, que vive aquí, que le, es, le ha dicho que que, tú, que pinta bastante claro. porque pues nosotros vivimos al otro lado. El yo otro no vivimos aquí en Santiago en el Mayor, del Mayor, pero vivimos en el, en el barrio del Carmen, y vivimos yo vivo, vamos, vivimos justo delante y nos pasa el tren delante. O sea que sí. sí Y, y bueno, y nosotros venimos a Santiago del Mayor, mi hijo tiene aquí muchos amigos, entonces que, que ...que te, te coartan la libertad totalmente... ...la gente no se imagina lo que te ...en enfrente de un muro, ¿eh? No, y, no. ...y se lo puede imaginar fácilmente... ...es cuestión de dar un paseo... Claro. ...por el lado de, de la autovía... ...claro... ...correcto... ...que es el mismo sistema... ...lo mismo... ...lo mismo... Es lo que... ...te vas por ahí con la orillita de San Andrés... Sí, ...andando sí. y ves el muro de la autovía... ...y dices, joder, esto es lo que... ...en serio, ¿eh? ...esto es lo que me espera... ...es así... ...yo te lo digo... A mí lo que me motivó venir aquí fue eso: ver Míra, ese ya, terrible ya, muro. Ya, anda, Yo, anda sí pero es este se ha ido. <risa> no, no, estar allí. No, Bueno, José María, Mariola, vamos a despedirnos y mañana 189 días. Venga, y ahora ya ahora estar ahí. No a mi hermano vos. le han dicho, come churros con chocolate, pues ya podéis imaginar bueno. dónde está. A Jesús, mi hermano, pues le han dicho, come churros con chocolate, pues ya sabe dónde está. Así que ahora para allá que voy. Claro, bueno. Venga luego. Bueno, pues nos despedimos hasta mañana, ¿vale? Aquí... Nos despedimos con esta imagen, bueno, la, la, la ambulancia, que, que, es que es, es cuanto más lo piensa es más indignante. ¿Eh? Esta escena, esta escena de que pase los vehículos tranquilamente, ¿eh? ahora que están subidas la, las barreras, esto dentro de un, de un tiempo será historia, será historia. Ya... ¿Eh? Si no se lucha. Si se lucha, sí. Si se lucha, se logra. Bueno, pues... Nos vemos mañana. Nos podrán quitar... Nos podrán quitar de todo, pero la dignidad jamás. La dignidad no nos la podrán quitar jamás. Una abrazada a Tutón. Hasta mañana fins de baja.